Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y estamos en el módulo número uno de este nuevo curso gratuito llamado Quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Seguro que esa es la pregunta que tú te estás haciendo, si acabas de lanzarte al mundo del emprendimiento o si estás pensando en dejar tu trabajo y montar un negocio digital. Te entiendo perfectamente porque yo también estuve ahí, me lancé al completo al mundo del emprendimiento, pero realmente no sabía ¿Cuáles eran los primeros pasos que tenía que dar? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Cómo podía llegar a mi cliente ideal? ¿Qué propuesta presentarle? ¿Cómo presentársela? ¿Cómo vender? Bueno, no sabía absolutamente nada y fui aprendiendo a través de mis aciertos y también de mis errores. Hay muchas cosas que me hubiese gustado saber, errores que hubiese podido eh, evitar si hubiese tenido más información y por eso he compilado, como dije toda mi experiencia de, este, de estos años y te lo voy a compartir aquí dentro de este curso que va a constar de 10 módulos, vas a tener un nuevo vídeo cada martes aquí en mi canal de YouTube. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, que no te pierdas ninguno de estos vídeos porque te aseguro que te van a ayudar muchísimo para crear ese negocio digital rentable y escalable. En este primer módulo lo que vamos a ver es cómo comenzar con ese negocio digital, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los primeros pasos que tienes que dar, sobre todo si no tienes mucho dinero para invertir, que es una situación que nos suele suceder a muchos. Queremos comenzar con un emprendimiento, pero realmente no contamos con gran capital para invertir, crear equipo, para eh, delegar determinadas tareas, así que hay muchas cuestiones que tenemos que hacer nosotros. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la base para comenzar a crear un negocio de éxito? De ello vamos a hablar en este vídeo a continuación. <risa> Como te decía anteriormente en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo crear un negocio digital de éxito, por dónde tienes que empezar, sobre todo si no tienes gran capital para invertir, que es lo que nos suele suceder a la mayoría de emprendedores cuando nos lanzamos al mundo del emprendimiento. Tenemos muchas ganas, tenemos tiempo, pero no tenemos dinero. Por lo tanto, nuestro principal activo aquí es el tiempo. Tenemos el tiempo para realizar todas las tareas necesarias para crear ese negocio digital. Lo más importante es que comiences con una buena base de tu negocio, que comiences a construir los cimientos de tu negocio. Hay dos eh, posibilidades. La primera, que ya sepas en qué quieres eh, emprender, que sepas cuál es la rama en la que vas a crear tu negocio digital y la otra opción es que todavía no lo tengas claro. Si todavía no lo tienes claro, mi recomendación es que te sientes a pensar en qué es lo que te apasiona, qué es lo que te encantaría hacer, incluso aunque no te paguen. Esa es la pregunta que yo me hice. Te cuento brevemente mi experiencia para que te sirva como ejemplo y para que te ayude a entender cómo eh, pensar en esa propuesta, en ese, en ese negocio, ¿sí? Eh, yo cuando comencé con mi emprendimiento, comencé como editora de textos, como correctora. Me di cuenta que era algo que me encantaba hacer, pero cuando alguien me pagaba y lo tenía que hacer como un trabajo y lo tenía que hacer todos los días, realmente no lo disfrutaba. Por eso di eh, un giro completo y comencé con la gestión de redes sociales, que es lo que hago hoy en día y que realmente me apasiona y me encanta. Si me preguntan hoy en día si lo haría, incluso aunque no me paguen, por supuesto que sí, porque realmente me encanta, me encanta hablar. Podría estar todo el día cuando tú dices, yo es que podría hablar de esto todo el día, todo el día. Estaría hablando sobre crear contenido, sobre estrategias en redes sociales, viendo vídeos, eh, comprando cursos, escuchando a otras personas, leyendo, eh, haciendo lo que sea sobre este tema, bueno... En ese momento es cuando tú te das cuenta que eso te apasiona. Mi recomendación es que si vas a emprender, eh, además de que sea para ser más libre, para tener tu propio tiempo, para tener tiempo para tu familia, para ser tu propio jefe y demás, también lo hagas en algo que realmente te apasione y te guste y por lo que te levantes cada día totalmente entusiasmado y feliz y con ganas. ¿sí? Eh, si ya tienes en claro... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te gusta? ¿En qué quieres emprender? Vamos a, adelante. ¿Cuál es el primer paso? Como te he dicho al principio, tu principal activo es el tiempo. Eh, si no tienes dinero, o tal vez, tal vez sí, si tienes dinero, pues perfecto, porque todo va a ser mucho más sencillo. Puedes comenzar a, a invertir ese dinero, tanto en consultorías con profesionales de, de distintos sectores que te puedan ayudar o incluso que puedan hacer tareas por, por ti en comprar formación para eh, realizar también tú determinadas tareas o incluso, como dije antes, en delegarlas por completo y ya está, comenzar desde, desde cero creando un, un pequeño equipo que se encargue de determinadas tareas. Si no cuentas con ese dinero, pues lo tienes que hacer tú. Entonces, aquí lo importante es que independientemente de que eh, no tengas ese dinero, que sigas avanzando, que comiences a dar pasos, para hacer crecer tu negocio. Es importante que, en primer lugar, te detengas a pensar cuál va a ser tu propuesta de valor que lo vamos a ver eh, detalladamente en un, en un siguiente módulo de, de este curso, pero tú ya ve pensando en cuál va a ser esa propuesta de valor es decir, qué es lo que vas a ofrecer y por qué lo que vas a ofrecer va a ser totalmente distinto. Ya te enseñaré en detalle, como he dicho anteriormente, cómo, cómo hacer que esta propuesta sea totalmente distinta y que las personas quieran comprarla, pero bueno, ve pensando en, en ello, ve haciendo una, una investigación de lo que están ofreciendo otros profesionales en segundo lugar, importante que definamos bien quién es nuestro cliente ideal. Uno de los errores que cometemos es que lo que queremos es llegar a todo el mundo. Como Internet nos da la posibilidad de venderle a muchas personas, queremos decirle al mundo que nuestro producto, nuestro servicio es para él o para ella y que nos compren. Y esto es realmente un error. Tienes que sentarte a definir bien ese cliente ideal. Utiliza todo ese tiempo que tienes ahora para crear. Esta es la base de tu negocio. Saber bien cuáles van a ser las líneas que vas a tener de, de negocio ¿Cuál va a ser el cliente ideal? Porque puedes tener más de un cliente ideal, no tienes que tener precisamente uno. Yo te recomendaría que empieces por uno y ya luego vas eh, creando otras, otras líneas de negocio. Pero bueno, ya si quieres de entrada o tienes bien, bien estructurado el negocio de entrada, pues mucho mejor. Entonces, ve pensando cuáles van a ser esas líneas de negocio, qué es lo que vas a ofrecer, cuáles son tus clientes ideales. Te cuento mi ejemplo eh, para que sea más práctico, para que se entienda mucho mejor, que creo que dándote ejemplos puedes comprenderlo mejor. Yo me dedico a la creación de estrategias de marketing y comunicación para empresas. Pero dentro de mis servicios tengo la gestión de redes sociales. Ahí hay un cliente en concreto, un cliente que lo que quiere es olvidarse por completo de sus redes sociales Quiere delegarlo y quiere que yo sea la persona que se encargue de eso. Por otro lado, tengo el servicio de consultoría de redes sociales. Esta, eh, este público es un emprendedor que no puede delegar porque no cuenta con el dinero necesario para delegar y lo tiene que seguir haciendo él, pero quiere hacerlo de forma profesional. Por lo tanto, contrata una consultoría conmigo donde durante una hora... Esa persona aprende a crear una estrategia y por otro lado la tercera línea es la formación, personas que quieren eh, o ser community manager o dar asesorías o, o que quieren eh, formar a su, a su personal y por lo tanto me contratan a mí para que los, los forme, ¿vale? Entonces son tres líneas de negocio y son tres situaciones totalmente distintas. Tú lo que tienes que pensar inicialmente es en qué momento se encuentra tu cliente, en qué fase está, qué es lo que está necesitando, qué es lo que está buscando y en función de ello definir cuáles van a ser las ofertas para, para él. ¿Por qué tenemos que tener bien en claro a nuestro cliente ideal? Porque uno de los primeros pasos para darnos a conocer necesitamos visibilidad. Cuando no... Eh, no contamos con dinero, por ejemplo, para hacer una inversión en, en publicidad y demás. Necesitamos crear una estrategia de marketing, un plan de marketing que nos ayude a llegar a nuestro potencial cliente. Si no tenemos bien en claro a quién vamos a llegar, no podemos determinar cuál va a ser ese, ese plan de marketing. Entonces, una vez que tenemos bien en claro cuál es ese plan de es ese cliente ideal, perdón. ¿Qué es lo que está necesitando ese cliente ideal? ¿En qué fase está ese cliente ideal? Podemos comenzar a trabajar en nuestra estrategia de marketing. Como he dicho, tenemos tiempo en este momento porque todavía no estamos trabajando con, con clientes o tenemos muy poquitos. Entonces, ahora tenemos tiempo para invertir en nuestro negocio y crear un buen plan de marketing que nos ayude a ganar visibilidad, a mostrarnos en redes sociales, a crear una página web, a crear un blog, a hacer colaboraciones y demás. Entonces vamos a estructurar un buen plan de marketing en donde vamos a crear contenido de muchísimo valor, contenido que realmente ayude a ese cliente ideal que hemos definido y eh, a través de ese contenido vamos a ganar notoriedad y visibilidad en el mercado. Vamos a comenzar a hacer que las personas nos, nos conozcan, que sepan quiénes somos, que sepan qué ofrecemos, que sepan cómo podemos ayudarlos. Esto es fundamental. Crear una estrategia de marketing. Piensa hoy en día en las personas que puedan ser referentes dentro de tu sector. Te doy un minisegundo para que vayas trayendo a tu mente personas que para ti son referentes. ¿Vale? Ya lo tienes. Bueno, ahora dime la verdad. ¿Esas personas crean contenido? Seguramente sí, porque todos los referentes crean contenido. Se han hecho conocidos gracias a todo el contenido que han dado, todo lo, el valor gratuito que han aportado. Entonces, eso es lo mismo que tú tienes que hacer. Tienes que conocer primero a tu cliente ideal y esto es fundamental e eh, insisto tanto en ello porque si no conocemos a ese cliente ideal realmente no podemos aportarle un contenido de valor porque no sabemos qué es lo que necesita ni en qué momento está. Y no se trata de que tú consideres que esto le va a aportar valor, sino de que estés seguro que realmente eso que estás ofreciendo es lo que necesita tu audiencia, entonces, cuando tú puedas definir bien a ese cliente ideal y lo conozcas bien, vas a saber qué contenidos tienes que crear y cómo los vas a crear. Lo, lo más importante dentro de una estrategia de contenido es que tú conozcas a tu audiencia. Si tú conoces a tu audiencia, ya luego en una segunda fase dentro de tu plan de marketing vas a poder eh, distribuir el contenido a lo a, eh, en todas tus redes sociales. Si ¿sí? lo que quiero decir con esto es. Muchas veces nos centramos en, ay, a ver qué hago en Instagram, a ver qué hago en Facebook, a ver qué hago en, en, en Twitter, a ver qué hago en YouTube. No, no se trata de eso inicialmente. Primero, céntrate en conocer a tu cliente ideal y luego sí ya puedes... Ponerte a ver a dónde vas a publicar cada uno de los contenidos o de las ideas que hayas tenido. No pienses desde el principio en si Instagram, si Facebook, si Twitter, si YouTube, si Clubhouse o la red que sea. Si inicialmente, como te he dicho e insisto tanto, conoce bien a tu audiencia, conoce bien su problema, conoce bien qué es lo que está necesitando, conoce bien su dolor, conoce qué es lo que le aporta valor, conoce sus gustos, conoce en qué fase de su vida está, qué realmente es lo que valora esa persona, qué es lo que está necesitando y cuando sepas todo eso puedes hacer una lluvia de ideas y con todas esas ideas de contenido, pensar si en qué formato lo vas a crear, en qué red lo vas a poner, en qué red social está tu cliente ideal. Porque también no se trata simplemente de decir, bueno, yo eh, me voy a quedar una cuenta de Instagram porque es la red que me han dicho que está de moda y seguro que ahí voy a generar clientes. No, investiga si realmente tu cliente ideal está o no está en Instagram porque quizás... Tu audiencia si está en Facebook y tú estás perdiendo el tiempo creando contenido en una red social que nunca vas a lograr monetizar o que te va a costar mucho más monetizar, ¿sí? Entonces, eh, dedica tu tiempo a conocer a tu cliente ideal. También esto es muy importante para tu negocio, no solamente para la estrategia de contenido, sino para todo tu negocio y para posteriormente pensar bien en esa, en esa propuesta de valor que, como te he dicho, vamos a ver en el próximo módulo. Entonces, cuando se viene a tu cliente ideal, crea una estrategia de contenidos y comienza a ganar visibilidad. En este momento, lo que tienes que hacer y en esta fase de, de tu negocio, Tienes que ganar visibilidad, visibilidad y visibilidad. A mí me gusta todos los años, y esto es algo que recomendó en su momento Laura de Arribas a través de un desafío que ella realiza cada año, es ponerle una palabra a tu, a tu año. Cuando yo comencé con mi, con mi emprendimiento, la palabra del año para mí fue visibilidad, porque era lo que yo necesitaba. Sabía que esa palabra, que la visibilidad en sí, en realidad, era lo que me iba a llevar a lo que yo quería lograr, llegar a clientes, llegar a personas, que esas personas me vean como referente. Porque en el momento en el que alguien te ve como un referente, quiere trabajar contigo. Cuando hablo de referente no hablo de eh, grandes eh, personalidades, es decir, no te estoy hablando de que tienes que transformarte en el Steve Jobs de tu sector, sino que lo que te estoy diciendo es que la gente tiene que ver que tú eres una persona que domina ese tema del que estás ofreciendo un producto o un servicio, que realmente lo comprendes, que sabes por qué situación está pasando, que sabes lo que él está o ella está necesitando, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de referente y la visibilidad es lo que te va a posicionar a ti como un referente, que las personas cuando tengan un problema piensen en, ah, eh, esta persona, Cecilia, por ejemplo, eh, me acuerdo que daba consultorías de, de redes sociales, voy a pedirle una, una asesoría a ella porque tengo tal problema, o voy a preguntarle a ella porque quizás tiene un curso, o voy a hablar con ella porque quiero delegar la gestión de mis redes y ella no lo puede hacer tú tienes que venirte a la cabeza tienes que llegar a la cabeza de tu cliente en el momento en el que tiene un problema relacionado con lo que tú ofreces y eso lo logras evidentemente creando contenido, dando contenido mucho valor y generando la mente de esa persona que si todo lo que le estás dando de forma gratuita es de tanto valor y de tanta calidad cuando te pague realmente lo que va a conseguir va a ser alucinante sí entonces por eso es importante que creemos mucho contenido de, de valor Evidentemente te estoy hablando de una estrategia en redes, en redes sociales, pero no solamente una estrategia de marketing, se trata de estar en Facebook, Instagram, YouTube o las redes que sea, sino que tienes que crear una estrategia omnicanal. A esto a lo que me refiero es a que no puedes depender solamente de las redes sociales también. Es ideal que crees un lead magnet, que es decir un gancho, eh, para ello vas a necesitar tener una página web que puedes incluso construir tú mismo. Hay incluso formaciones gratuitas dentro de eh, YouTube en donde puedes aprender a crear un, eh, una página web de forma sencilla con WordPress y ahí dentro de tu página web lo que puedes hacer es insertar un, un regalo, un ebook, una masterclass, un pequeño taller, un par de plantillas o lo que fuera para que sea como un gancho para que las personas te dejen su correo. Una vez que tú tengas el correo de esas personas, puedes comenzar a crear campañas de email marketing. Hay muchos proveedores de email marketing que también son gratuitos hasta una cantidad determinada de suscriptores. Creo que por lo general hasta los mil. Entonces... Hasta el momento en el que vas creando esa base de datos, tienes la opción, como ves, no tienes que hacer tampoco una, una inversión de dinero para tener esa base de, de email marketing y puedes comenzar a crear una relación cercana con tu audiencia. Ya les has dado un regalo que les ha aportado mucho valor, comienzas a realizar campañas para tener una relación más cercana y poco a poco los vas llevando dentro del marketing, hay algo que se llama eh, el, el embudo ¿no? de... El proceso que, que pasa un prospecto desde el momento en el que te conoce, no cuando te conoce estamos como en esta, en esta fase por arriba, todavía te conoce, bueno, le gusta tu contenido y empieza a bajar a lo largo de ese embudo hasta que se convierte en cliente, entonces... Todo esto que tú vas a ir haciendo a lo largo de este tiempo es lo que va a hacer que esa persona pase desde este punto hasta este punto. Desde el momento en el que te conozcas, se convierta en un seguidor porque le ha gustado tu contenido, siga teniendo una relación más cercana contigo, se convierta en parte de tu comunidad, quiere saber más de ti, te comienza a ver como un referente y finalmente quiera comprarte por todo lo que tú le has aportado. Ese es el camino por el que tú tienes que ir llevando a tu, a tu audiencia. Adicionalmente también puedes crear contenido dentro de tu blog para ir posicionándote poco a poco para que cuando las personas busquen en Google también te puedan encontrar a ti. Y puedes crear eh, <coughs> contenido en un podcast también, porque no? Hay muchísimos, muchísimos formatos a través de los que tú puedes ir creando contenidos para ganar más visibilidad y otro de, de los puntos importantes para comenzar con un, con un negocio es que no solamente crees contenido y te quedes a esperar que las personas lleguen a, a tu cuenta te pregunten porque te han considerado un referente sino que tú también tienes que tomar acción y para ello yo lo que te recomiendo es que cada uno de los días realices una acción de ventas es decir eh, por un lado, estás realizando acciones de venta creando contenidos de forma gratuita, creando una comunidad. Para ello, evidentemente, también es necesario que tú salgas a interactuar con otras cuentas, que salgas a buscar personas interesadas en tu producto o en tu servicio. Y por otro lado, también que realices acciones más directas y concretas de venta. Una de ellas podría ser... Eh, crear una estrategia a través de redes sociales, contactar por mensajes privados a personas que consideres que pueden ser tu cliente ideal y que hables con ellos, eh, le puedes enviar si quieres primero tu lead magnet para que te conozcan, para que vean lo que haces, para que vean lo que les ofreces que comiences a crear una, una conversación y que posteriormente les puedas ofrecer una reunión para ofrecerle tu producto o tu servicio Si no quieres hacer todo este proceso, puedes hacer una venta en frío, una llamada directamente a una empresa, a una persona o a, quien, o a quien sea para ofrecer tu producto o tu servicio. Yo evidentemente soy más partidaria de no hacer llamadas en, en frío, sino de Ir creando una relación para que la persona te conozca, sepa quién eres y no que sienta que eres como el típico eh, teleoperador que te llama y que de repente cuando eh, te has dado cuenta te está diciendo que te cambies de compañía, que esto, que lo otro, que, que, que salgas de aquí, que te, que te va a hacer una rebaja que, y un montón de cosas que tú te quedas como para, para, para, para, ¿quién eres y por qué me estás ofreciendo todo esto? ¿no? Eh, yo soy partidaria de ello, pero bueno, puedes hacerlo como tú quieres. Vender es fundamental para eh, todo negocio. De hecho, si no tienes habilidades de venta, te recomiendo que veas el curso gratuito que he hecho anteriormente sobre ventas. Te voy a dejar acá arriba una tarjetita para que puedas acceder a él, porque este curso te va a ayudar muchísimo. Es fundamental que sepas vender, que sepas bien cómo explicar esa propuesta de valor de la que vamos a hablar en el próximo vídeo, que sepas qué decirle a tu cliente, que sepas cuándo tienes que hablar, cuándo no tienes que hablar, que sepas cómo rebatir todas las objeciones que te va a poner tu cliente, porque un cliente no es que te va a decir, ah, vale, sí te considero un referente, me encanta, cuánto me cobras, listo, perfecto. Bueno, puede haber casos en los que, en los que sí, y evidentemente a medida que vayas ganando tu experiencia y te vayas posicionando, eso te va a suceder, evidentemente. A mí al principio las personas me ponían más... Eh, pegas, no, por decirlo de alguna, de alguna forma para comprarme porque evidentemente no me conocían pero hoy en día muchas de las personas que llegan a, a mi negocio llegan recomendadas y han visto los resultados de otros clientes por lo tanto, evidentemente cuando llegan a hablar conmigo ya no tienen esas objeciones ya saben lo que yo puedo hacer por sus negocios y directamente llegan para decir bueno, ¿cuándo empezamos Cecilia? y eso evidentemente a ti también te va, te va a suceder pero hoy en día lo que tienes que hacer es comenzar a aprender a vender, a perderle el miedo a vender, a perderle a hacer acciones de venta porque tu negocio no va a crecer si tú no tomas la decisión de hacer todos los días una acción de venta. No es necesario que todos los días cojas el teléfono y hagas llamadas y estés vendiendo y vendiendo y vendiendo y te transformes en un, en un teleoperador. Crear un contenido de valor, interactuar también es una, una, acción, de, una acción de venta. Pero bueno, no solamente puedes depender de ellos, sino que también tienes que hacer esas llamadas, buscar clientes, buscar prospectos. y Independientemente de que comiences a tener a tus primeros clientes, siempre estar buscando tener una cartera de clientes, tener a quien ofrecerle tu producto, tu servicio, ver cómo haces crecer tu negocio, hacer colaboraciones, etcétera, etcétera. Una colaboración también es una acción de, de venta porque estás ganando visibilidad llegando a la audiencia de otra persona. Entonces... Proponte cuando estás comenzando todos los días hacer al menos una acción de venta, una acción de venta diaria es fundamental para que un negocio crezca. Como te he dicho y en, un poco en, en resumen, define bien a tu cliente ideal, define bien cuál va a ser la propuesta que le vas a presentar, lo vamos a ver más en detalle en el próximo módulo. Comienza a aprender a vender. Tienes que saber vender tu producto o tu servicio. Tienes que saber cómo rebatir a todas las objeciones y tienes que saber cuál es realmente el valor que tú aportas para que las personas no te vean como un gasto, sino como una inversión. Fórmate, es fundamental que estemos formándonos, hay muchas formaciones como por ejemplo esta, gratuita, así que si hoy en día no tienes dinero para, para formarte, eso no es excusa, comienza a escuchar podcasts, lee libros, eh, ve a la biblioteca, eh, busca material en, en YouTube, eh, lee artículos, eh, hay muchas, muchas, muchas formas de, de de formarte con contenido gratuito. Si puedes hacerlo con contenido de pago, mejor. Pero si no puedes hacerlo con contenido de pago, no pasa nada. Comienza con contenido gratuito, pero comienza a adquirir conocimientos que te ayuden a eh, ganar habilidades para, para tu negocio. Es muy, muy importante que te comprometas con tu negocio. Y no olvides, no tener hoy en día las mejores herramientas no hace que no puedas tener un negocio de éxito y que no puedas empezar. No es necesario tener... Ni el último móvil, ni el mejor ordenador, ni eh, todas las herramientas de pago, ni nada. Yo antes hacía informes de forma manual. Tenía todas las plantillas de mi negocio hechas eh, manualmente. Eh, no tenía un CRM, no tenía un iPhone, no tenía un Mac, no tenía nada. Empecé... Con eh, cero euros, empecé desde cero, empecé sin hacer ninguna inversión. La única inversión que hice fue en una formación que me salió 600 euros, que realmente me, me arrepiento, pero bueno, eso es otro, otro tema. Pero bueno, lo que quiero transmitirte es que he empezado totalmente desde cero y con cero euros y a medida que he ido generando negocios, eh, generando dinero en realidad, he ido invirtiendo ese dinero en, en mi negocio. Así que no tener las mejores herramientas no significa que no puedas comenzar hoy con tu negocio. No esperes a, bueno, voy a esperar a que cuando me pueda comprar el Mac. No, hazlo ya. Si estás decidido, si quieres dar el paso y si quieres tener un emprendimiento de éxito, puedes hoy mismo darle el paso, aunque no tengas las mejores herramientas. Te basta con tener un ordenador, aunque vaya lento, y tener un móvil. Ya está. Es, son las dos únicas herramientas para tener un negocio digital que son fundamentales. Si ofreces producto, evidentemente necesitarás una inversión para comprar producto en el caso de que tengas que tener un, un stock. Pero si ofreces un servicio, lo único que necesitas es tu tiempo, un móvil cualquiera que lo tenemos eh, todos y un ordenador cualquiera también y ya está. A medida que generes dinero vas a poder eh, reinvertir ese dinero en mejores herramientas para tu negocio que evidentemente harán que puedas ofrecer un mejor servicio. Pero de todas formas nunca te olvides que... Lo más importante dentro de un servicio es la calidad que tú estás ofreciendo de, de, de trabajo y realmente un ordenador hará que, que puedas hacer tu trabajo más rápido, un móvil que tú puedas hacer tu trabajo más rápido, pero siempre la clave vas a hacer tú. Lo mismo eh, cuando estás ofreciendo un producto, lo importante es el servicio de atención al cliente que tú estés dando, así que tú eres el principal activo de tu negocio hoy en día, tú tienes el tiempo hoy en día para comenzar, así que te animo a que ya mismo lo hagas si todavía no te has animado a dar el paso. Si ya lo has hecho espero que este curso te ayude y ya sabes si tienes alguna duda Puedes dejármelo aquí en los comentarios. Me encantará que te suscribas a mi canal. No te olvides de activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos. Así te llega un aviso cada vez que haya un nuevo vídeo por, por aquí. Quiero tenerte aquí dentro de mi comunidad en, en YouTube. Si tienes alguna duda, como te he dicho, me lo dejas en los comentarios que si es necesario hago un vídeo. Me encanta responder y ayudaros en todas vuestras dudas. Y nos vemos la próxima semana. chao! chao!